hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal hoy les voy a estar hablando de los tipos de seguros médicos que existen en austria para estudiantes todas aquellas personas que tienen visa estudiantil aquí en austria de seguro y tienen que saber primero que nada que esta información es actualizada a enero 2023 pero deben buscar siempre los links actuales porque esto cambia cada año así que comencemos chicos el primer seguro que pueden optar los estudiantes existen cuatro el primero es el seguro de estudiante el segundo es el seguro obligatorio el tercero sería el seguro de Green Fuggy. Y el cuarto sería un seguro propio. Yeseline, ¿Qué es esto? Se los voy a resumir. Por aquí les hice unos apuntes para poderles explicar y no se me escape nada. Vamos con el primero, el seguro de estudiante. El seguro de estudiante tiene una mensualidad de 67 euros. Tienes que pagar esto mensualmente. Debes tener una visa válida en Austria para tú poder optar a este seguro. Ojo, no todas las universidades permiten solicitar este seguro es decir, si tú vas a solicitar una visa debes tener pendiente que tu Universidad, Conservatorio o Fachhochschule que tendría a ser como un instituto en nuestros países te permitan, eh, sea reconocido por el estado es decir, que esas instituciones sean reconocidas por el estado porque si no, no puedes aquí hay conservatorios de música que aunque están inscritos y han pagado y todo no les dan ese seguro porque el estado no los reconoce hay una serie de requisitos que van a tener que cumplir también, o mejor dicho, entregar para hacer la solicitud de este seguro, pero son súper fáciles, que se eh, copia el pasaporte, consaporte, una foto, eh, llena un formulario, pero esas son cosas tan simples que no las voy a explicar acá. Lo importante es que sepan el contenido. Entonces, otro punto importante es que este seguro de estudiantes solo pueden tenerlo lo que dure su carrera plus dos años de tolerancia, es decir... Si tú estudias un máster, acá los másteres duran dos años. Plus dos semestres de tolerancia son tres años. Ahora, si tú estudias bachelor, acá los bachelor's, licenciatura duran tres años. Plus dos semestres de tolerancia serían cuatro años. Si tú pasas de este tiempo estudiando y no te has graduado, entonces ya no puedes optar al seguro de estudiante. Cada año les va a llegar a su email un correo electrónico del de EGK, el seguro, y les van a pedir que les envíes una copia de tu nueva estudia en Black y estudia Estético, que esto te lo da la universidad. Eh, entonces, vas a tener que enviarle la actualización para que ellos sepan que ese, ese año y semestre siguiente, tú vas a seguir estudiando. Por ejemplo, yo llegué en octubre y a mí, a cuando era estudiante, me pedían cada agosto, por ahí, que les enviara el nuevo Estudio eh, en Blasch, estoy en Para ellos renovármelo porque es anual De acuerdo a cuando lo solicitan Entonces, eso es lo más Importante que deben saber, chicos Voy a ver por aquí que se me escapa Este seguro se paga Mensualmente, todos los seguros acá se pagan mensualmente eh, y es importante que estén pendientes de su correo, pongan un correo válido, todo bien porque a veces he visto que para que no me contacten no pongo un correo bueno y al final ahí los contacta el estado siempre. Entonces, el, este es el seguro estudiante El segundo seguro sería el seguro propio. Les voy a explicar. El seguro propio, les explico, este seguro para poderlo solicitar no pueden tener ya un seguro dentro de la Unión Europea o incluso en Austria voy a leer para que no se me olvide nada Punto número 2 debes tener una visa estudiante válida también hay casos en los que puedes aplicar sin tener una visa aquí es donde los que vienen a solicitar ROTPAY, Roadcar, visa de trabajo eh, pero no tienen todavía un seguro pueden aplicar a este Qué es la cosa que este seguro cuesta 480 euros mensuales es decir casi siete veces más que el de estudiante. Si tú pasaste lo que les hablaba en el seguro de estudiante pasado, que si ustedes pasan los tres años más los dos semestres de tolerancia, si es bachelor, o dos años y dos semestres de tolerancia si es máster, en automático te empiezan a cobrar este nuevo seguro, que es el, eh, el seguro propio que vale 486. Estén muy pendientes de enviar la renovación de su seguro con todo lo de la universidad porque si no les va a llegar una carta con este pago y es una locura pagar 480 euros por un seguro si eres estudiante entonces este seguro solo te cubre eh, la cranking que venías, vendría a ser asistir a los médicos es muy, eh, es muy parecido al de estudiante porque el de estudiante solo cubre también la cranking eh, asistir a los médicos. Entonces chicos, este seguro propio cubre el seguro médico básico acá en austria Ahora les voy a explicar el tercer tipo de seguro que existe acá que pueden optar los estudiantes. Bueno chicos, el otro seguro que pueden optar es al de estudiante que trabaja, que vendría a ser un Green Fuggy. En español eso significa trabajo insignificante, pero bueno, ¿por qué? Porque trabaja solo 10 horas. ¿Qué sucede? Este seguro, chicos, eh, pagas 71 euros mensuales, es súper chévere porque ya estás cotizando para tu pensión y a la vez tienes la cranken o sea, puedes asistir a los médicos con seguro debes tener cuidado que cada año lo debes renovar ¿qué es importante de este seguro? que estás ya cotizando y eh, cada vez que vayas a, a un médico te dan una tarjeta lo metes a, en, bueno, se lo entregas a, a la secretaria, ella lo va a meter en una máquina y vas a tener acceso a que te paguen esa cita médica. En los anteriores también, pero claro, como les digo, aquí ya estás cotizando y siento yo que es una buena opción para todos los que estamos estudiando porque uno nunca sabe lo que trae el destino. Yo sí le recomiendo que tengan este si ya trabajan. Si terminan su trabajo, entonces tendrán que devolverse al seguro eh, propio o buscar otro tipo de seguro que les convenga porque eh, este seguro solo cubre si estás trabajando, el estudiante que trabaja. No puedes volver rápidamente al de estudiante porque ya terminaste de trabajar y porque te van a empezar a cobrar el propio. Entonces, estén muy pendientes de eso. Bueno chicos, el cuarto tipo de seguro vendría a ser el seguro obligatorio. Esto es para los estudiantes que trabajan en Austria más de 10 horas y menos de 20. Recuerden que como estudiantes extranjeros tenemos la posibilidad de solicitar un trabajo o conseguir un trabajo mejor dicho por máximo 20 horas semanales. Entonces el Green es para 10 horas y este obligatorio es para los que trabajan más de 10 y máximo 20. Eh, lo bueno de este seguro es que te lo van a descontar en automático de tu salario y te va a llegar al bolsillo solo tu salario con el seguro ya descontado. El costo de este seguro, como ya les digo, eh, depende de tu salario. Hay estudiantes que ganan 2.000 euros por 20 horas y ya ahí todo depende cuánto ganes para descontarte un porcentaje. Lo bueno es que no lo vas a tener que solicitar tú y eh, recuerden que una vez que ya tienen este tipo de seguro Tienen que estar muy pendientes Si quieren, si deciden renunciar O ya no trabajan y quieren volver al seguro De estudiante o otro Porque actualmente a la fecha Es complicado poder volver a un seguro estudiante Por lo menos al instante Normalmente te hacen esperar un tiempo Para volver a optar <coughs> Dios mío Pero eh, así funciona este, este seguro Que vendría a ser lo obligatorio Otro punto importante Es que este seguro cubre la cranking y eh, tu pensión, como el de estudiante, el Gering que, es que estudia y trabaja, eh, lo que pasa es que, claro, la pensión va a ser mucho mayor lo que vas a cotizar en relación con el Gering que es el que trabaja 10 horas, porque obviamente ganas más, entonces es un porcentaje que vas a aportar en el potecito de tu pensión. Eh, yo creo que esto sería como un resumen de todos los tipos, seguro hay muchas cosas a profundidad, recuerden chicos, que si quieren asesoría personalizada me pueden contactar a través de mi email o de mis redes sociales, ahora estoy trabajando en un bufete de abogados en donde si necesitas asesoría profesional, que te ayudemos con tu trámite, con visas con asilo, con lo que sea, puedes contactarnos para agendar una cita y atenderte yo creo que esto es un servicio que está súper bien porque va a ser en español lo voy a dar yo a través del bufete abogado donde estoy trabajando si va a instancias superiores hay un equipo de abogados increíbles de los más reconocidos de Austria, de hecho eso me hace sentir muy orgullosa y eh, todos vamos a estar para ayudarlos en los que necesiten así que no olviden suscribirse a este canal contactarme si necesitan algún tipo de ayuda y nos vemos en un próximo video chao